el Señor exaltado en cielo y tierra sea exaltado por siempre noche, por la oportunidad que nos das, reunirnos como familia, para poder alabar tu nombre y escuchar tu palabra. Primeramente Señor, queremos pedirte perdón por todas las cosas que hayamos cometido malas durante esta semana, ayúdanos Señor, a, como familia a unirnos en tu palabra, en tu amor y tu fe. Quédate con nosotros en esta noche que vamos a meditar. Que tú puedas elegir, Señor, este culto. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, familia. La meditación en esta noche se encuentra en Efesios capítulo 4, versículos 1 y 2. Efesios capítulo 4, versículos 1 y 2. Efesios 4, versículos 1 y 2, ¿no? Así es. Leo dice la unidad del espíritu yo pues preso en el señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados con toda humildad y macedumbre soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor qué maravilloso texto verdad me encanta lo que dice pablo aquí preso en el señor por eso del Señor se refiere que Él estuvo cautivo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Eh, Efesios nos invita, aquí el Señor Jesucristo nos está invitando, Él nos hace un llamado a cada uno de nosotros. Ahora depende mucho de nosotros si es que aceptamos o no el llamado de nuestro Padre Celestial. Como ustedes sabrán, Pablo fue un perseguidor de los cristianos. Pero Él aceptó aquella invitación, aquel llamado que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él aceptó de todo corazón y tanto así que Él ahora nos pide en el versículo 2 que seamos humildes y mansos, que nos soportemos los unos a los otros. Para poder ser humildes y mansos de corazón, debemos acercarnos cada día a nuestro Señor Jesucristo. El acercarse cada vez más a Dios, eso nos va a ayudar a darnos cuenta cuán pecadores somos. El día al día, el estudio de su palabra, orar siempre, acercarse cada vez más a Él, vamos a reflejar el carácter de nuestro Padre Celestial. Y al reflejar el, el carácter de nuestro Padre Celestial, se va a cumplir la parte 2 que dice que estamos humildes y mansos. ¿Por qué? Porque vamos a reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo y Jesús es amor, humilde, manso. Pero si no estamos en comunión con Él, no nos acercamos a Él, vamos a caer en las garras del enemigo. No nos, no nos olvidemos que la humildad es un don maravilloso del ser cristiano. Es un antídoto eficaz. Ante la apostasía satánica Que está llena de maldad, envidia, egoísmo Y todo lo malo que puede hacer al ser humano Que puede dañar al cristiano Pero para no caer en manos del enemigo Nunca debemos de apartarnos de nuestro Señor Jesucristo Nunca debemos de soltarnos de su mano sino leamos Juan 15, 5 dice Juan 15, 5, si nos apartamos de Él, si nos soltamos de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, esta lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es bien clara la parte esta, que dice, porque separados de mí nada podéis hacer hacer Muy bien, con este versículo, con este texto bíblico, quiero darlo por culminado la meditación de esta noche. Amén. Amén. El Señor nos bendiga y oremos para que nos ayude a ser más humildes y estar unidos siempre en la Palabra del Señor. Así es. Amén. Vamos ahora Querido Padre que estás en los mi vida por salud, gracias también por los cuidados desde, durante esta semana, gracias por tus bendiciones y también por la meditación de esta noche, querido Señor, gracias porque permites que todavía nos preparemos y que podamos, Señor, así también compartir tu palabra, acompañando durante esta noche y cuida de cada uno de nosotros y de todos los hijos, Señor, de todo el mundo. Em vivo! Olá, muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde. Sejam bem-vindos ao painel atual. Você, de qualquer parte do mundo, está convidado hoje a passar por uma consulta médica na questão da nutrição e hoje nós temos a honra e a satisfação a alegria de estar conversando com esse ser humano fantástico doutora Yuriko Nakayo doutora seja muito bem-vinda ao programa painel atual é com muita alegria muita satisfação que nós recebemos a doutora aqui no canal por nos estar dando essa oportunidade Seja muito bem-vinda. Buenos dias, bom dia, boa tarde, boa noite. E muitas graças, muito obrigado, eh, Claudio, por convidar-me a tu canal, Panela Tual. Eh, muito contente e feliz de poder estar aqui, não somente com você, sino com todas as pessoas que estarão olhando, ouvindo este, este vídeo. Muito bem. Doctora, eh, me fala un poquito de la doctora Yuriko Nakayo. Pela Yuriko Nakayo. ¿Quién que es la Yuriko? A ver. Soy de nacionalidad peruana. Eh, moro aquí en Japón ya más de 20 años, 25 años. Eh, estudié nutrición humana en Japón. Estudié en un instituto por dos años. Pero soy graduada también en mi país, en Perú. Estudié cinco años en el Perú, en la universidad. Eh, licencié en nutrición. Y actualmente estoy trabajando aquí en Japón como nutricionista para la comunidad latina, eh, sirviendo eh, por medio de un consultorio nutricional. A doctora veio del do Perú. Ya está en no Japón. ¿A cuánto tiempo? Ya como 25 años, porque he ido, he votado, regresado aquí a Japón muchas veces, pero más o menos, creo que direto que unos 20 años por ahí. Ya hace un tempinho ya. A, yeah. a doutora es descendente, ¿no? ¿Quién es, en el caso, descendente en la familia? O pai, a mãe Por parte de mi padre, tengo una descendência japonesa. Entonces, ya por él estamos aquí, uh -huh. así es. Muy bien. ¿En qué lugar del Perú, doctora, es? Yo soy de provincia, yo soy de la ciudad de Trujillo, que está más o menos unas ocho horas de base a la capital. Sí. Y aquí en Japón, yo moro en la ciudad de Kumake, en la, el lugar de Isisakishé. Prefeitura alguma que é a cidade dá isso Muito bem. É Guma é um lugar. De vez em quando eu vou aí. Aqui, aqui Guma tem A muita doutora. Cidade, muito sangueiro. Tem bastante, tem bastante. Tem bastante peruano também em Guma? Tem muitas pessoas de Peru, de Bolívia, Paraguai, Argentina, brasileiros, filipinos, de Vietnam. Chineses, a todos os países, há muito dinheiro aqui em Cumaná. Muito bem, doutora. É, é, nós vamos entrar numa área agora bem tranquila, a área da nutrição. A doutora é nutricionista. Assim é, assim é, é o que, que te chama? O que, que te chamou? A entrar na profissão da nutrição, o que que fez se tornar uma doutora da área da alimentação? Eh, eu vou falar eh, algo muito, muito privado, como que, mas quero que seja como um testemunho para as pessoas que me estão escutando. Quando eh, eu era criança, meu papá trabalhava em uma empresa, a Coca-Cola, ali em en Peru. Então, quando eu era criança, eu eh, não tomava água, só tomava Coca-Cola gaseosa. En mi casa no había agua. Normalmente, como mi papá trabajaba en la Coca-Cola, recibía mucha gaseosa de presente de regalo. Entonces, mi casa siempre hubo gaseosa y no agua. Y eso hizo que yo tuviera un estómago constipado. Tenía problemas con un crónico. Y eso hacía que yo me sentía muy mal. Yo llegaba a un momento... Eh, iba hasta una vez por semana para mí era la enfermedad más difícil poder combatir y pasaba los médicos medicamentos, tratamientos y no conseguía yo poder eh, enfrentar ese problema, yo tenía la edad más o menos 16 años, 17 y seguía sufriendo con la constipación era algo que para mí era la enfermedad más terrible que yo estaba viviendo en ese momento entonces yo comencé a investigar revistas naturales de productos, de hierbas, de frutas, tratamientos. Y comencé a sentir ese, ese gusto por la vida saludable. Y comenzaba yo a practicar algunas cosas de las revistas o los libros que encontraba en el mercado, cerca de mi zona. Y dije un día, ¿qué puedo hacer yo para poder tratarme? Porque la medicina no me hacía efecto. Y... Comencé a preguntar qué carrera estaba relacionado con una vida saludable, con una buena alimentación, porque yo sentía que mi alimentación no era saludable. Comía pan, comía muchas gorduras, azúcares, gaseosa, No bebía agua, no hacía ejercicio, una vida sedentaria. Realmente no tenía una vida saludable. Cuando comencé a investigar, me di cuenta que había una carrera llamada nutrición cuando estaba en la adolescencia, entre los 15 y los 16 años, y dije, eso quiero estudiar. Esa carrera me interesa porque quiero cuidar mi salud y mi salud. Entonces, eso fue el motivo por el cual quise estudiar nutrición, para cuidar mi salud. Cuando ya comencé a estudiar, me di cuenta que no solamente iba a cuidar mi asaúl, Sino también la de mi familia y de las personas que iban a entrar alrededor mío, cerca mío. Entonces, después me di cuenta que era una carrera muy bonita porque puedo ayudar a otras personas y entiendo cuando muchas personas tienen problemas de salud. Porque muchas veces ya tenemos el problema y debemos prevenir el problema de la enfermedad. Entonces, nutrición hace prevenir una enfermedad. Eso es lo ideal. Llevar una vida saludable, una buena alimentación, nos ayuda a prevenir, pero también nos ayuda en los momentos críticos de la enfermedad. Cuando tenemos el problema, también nos ayuda a restablecernos. ¿No? Entonces, ese fue realmente el motivo por qué yo estudié nutrición. Eh, Disculpa, eh, no sé si... Eu, está... eu, desde <risos> crianza, doctora, desde crianza yo uso sobre Coca-Cola. A Coca-Cola sempre foi uma bebida gostosa e perigosa, perversa, porque ela é geladinha, correto, geladinha, docinha e ela bem faz um mal danado para o paladar, né? Para a questão da saliva. Diz que não é, é bem, né? Assim é. As gaseosas em geral por la gran cantidad de azúcar, nos eleva el sobrepeso y obesidad, eh, diabetes en las personas, problemas sí, eh, con sí. las grasas, con el colesterol y el triglicéridos. Las personas piensan que el colesterol solamente es por grasas y carnes. Voy a decir que el azúcar es no podría ser alimento, pero es considerado un alimento, el azúcar es el alimento más Peligroso para la salud. Es el alimento que más daño nos causa en la salud. Hay dos tipos. Hay un azúcar, una glucosa que proviene de las frutas o de alimentos. Eso sí es saludable, pero el azúcar viene directamente industrializada. Azúcar de mesa, blanca. esa azúcar es muy dañino. El azúcar que viene de una forma que nosotros no vemos en las bolachas, en el queque, en el pan, en las galletas industrializadas, pasteles, o todas esas cosas que el azúcar entra de una manera en que nosotros no nos damos cuenta. Pero ahí está, los jugos. Los jugos de fruta, que parecen que son de fruta, y sí son de fruta, pero agregan azúcar artificial. Y esa cantidad de azúcar... Es lo que nos causa daño a nuestro organismo. Muy bien. Doctora, antes de a gente en la cuestión clínica, ¿da familia es solo la doctora que es nutricionista o tem más hermanos y hermanas que tienen la profesión en el mismo segmento, la médico, doutor é. En mi familia no, no tengo familia. Eh, tengo sobrinos que actualmente están estudiando medicina. Tengo dos sobrinos sí. que están estudiando medicina. Pero sí tengo mi hermano, el mayor, que tiene una maestría en salud pública. Sí. Entonces ya ven de familia, ¿no? Ya ven de familia. Bueno, un um poquito, un um poquito. Um <risos> Muito bem, muito bem. Bom, eu estou vendo aqui, atrás da doutora, está escrito Natura Estética Japão. É isso mesmo? Assim mesmo. Não surgiu o nome, Natura Estética Japão. Eu só estou vendo uma partinha atrás. Sim, por que puse esse nome Natura? Porque me gusta las das coisas naturais. Eu sou do pensamento que podemos cuidar nuestra estética de una forma natural, ¿no? Con alimentación, a base de hierbas, a base de ejercicios, a base de buena respiración, masajes, sauna. Podemos usar muchas herramientas que encontramos en la naturaleza, que encontramos en la creación que Dios nos dio, para poder conservar y cuidar nuestro cuerpo. Entonces, por eso es el nombre que yo puse, Natura Estética, una estética natural. ¿Y por qué puse paz Porque pensé en un futuro, tal vez personas que por online me puedan ver, puedan reconocerme de dónde yo estoy eh, trabajando, porque también hago trabajo online, no solamente presencial, sino también paso online. Entonces, para que las personas puedan reconocerme en lugar. Y de ahí viene el nombre. Muy bien. A, a doutora nutricionista. ¿Y cuál la importancia quando a gente fala assim, olha, eu vou a, até uma nutricionista. Quando a gente chega nessa pergunta, o que significa? Que a gente está doente ou a gente simplesmente fala assim, ah, eu estou um pouco gordo, vou na nutricionista para emagrecer, ou vou na nutricionista para engordar. Qual é o papel da nutricionista nesse aspecto? Es verdad que hay personas que buscan al nutricionista para ganar masa muscular cuando tiramos gimnasio o son madriño y quieren tomar más cuerpo. Hay personas que tienen obesidad o sobrepeso y quieren bajar y buscan un nutricionista, pero no solamente en esos casos. Realmente, ¿por qué debemos ir a un nutricionista? Porque a veces nosotros podemos gastar dinero comprando buenos alimentos. Pero el no tener el conocimiento de la mezcla, de la mistura, los alimentos, a veces hay muchos errores y eso no permite una buena solución del alimento. También muchas veces, porque podemos comprar buenos alimentos, por ejemplo, aceite de oliva, lo que pasa con muchos pacientes. Compran un buen aceite de oliva, pero no lo saben utilizar. Usan para cocinar, para fritar y no saben que el aceite de oliva se satura cuando usamos para fritar, cuando hay temperaturas muy, muy elevadas, muy duplices, ese aceite se vuelve colesterol, que es dañino para nuestra salud. Entonces, las las personas por falta de información, por más que gastemos dinero en comprar buenos alimentos, pero no nos ayuda si no tenemos la información correcta. Muchas veces las personas oyen por YouTube o personas aficionadas que gustan de, de la vida saludable. Pero no todas las personas estudian. Hay personas que toman por aquí un conocimiento, por aquí otro y comparten en YouTube. Y a veces dan información errada. He visto muchas personas compartiendo información errada de la alimentación. Entonces, por eso es importante ir a un profesional en esta área, en lo que nosotros estudiamos, cursos de medicina, y para ver cómo funciona el organismo, cada órgano, cómo funciona y qué nutrientes necesita en las enfermedades, qué nutrientes necesita para que el sistema inmunológico siempre esté trabajando, trabajando bien cómo hacer para prevenir enfermedades y cómo hacer para que en el momento de la enfermedad podamos combatir esa enfermedad. Entonces es muy importante procurar al nutricionista no solamente para bajar de peso o para ganar panza ganar muscular, sino también para prevenir enfermedades. doctora Respondeu que está logo em seguida, se era preventivo ou não. Já respondeu, muito obrigado. Doutora, tem mais uma questão muito importante, e eu tenho conversado com algumas pessoas, visto algumas entrevistas, e houve um choque de informação que a doutora, agora há pouco, falou: olha, é importante buscar a informação de um profissional, de fato, da área, porque a informação, ela pode ser certa ou errada, vai muito da pessoa. Eu ouvi, eu ouvi que o leite, ele não serve para o corpo humano depois que você é, des, é no Brasil fala desmamado, né? Parou de é, mamar. O queijo, ele não faz bem para a saúde, e o ovo também não. Só que eu já ouvi, de outro lado, falar assim, o Leite não faz bem, ah, eu falei mais alguma coisa, esqueci. Mas o ovo, podia comer ovo à vontade. O que, que a doutora, como nutricionista, fala sobre esse aspecto? O leite okay. faz bem e o ovo faz mal. Ok, eu vou a dizer que la leite e o ovo, la leche e ovo, não são malos. Qual é el problema? Antiguamente, as vacas eram criadas... Con el pasto del campo natural, ahora actualmente, lamentablemente, la población a nivel mundial está sobrepoblada. No alcanza para abastecer los alimentos. Pues ahora las vacas son alimentadas casi más del 80% con por hormonas. ¿Hormonas cuánto ¿Hormón? ¿Hormonas para...? Disculpa. Sí. Sí. Hormonas, ¿verdad? Entonces... Sí. Esas vacas ya no son nutritivas como, a, como al tiempo de antes. Entonces esas leites están prácticamente llenas de gordura, gordura y hormonas. Ese es el problema porque ahora se está enseñando a no consumir tanta leche de vaca. ¿no? Hay otras alternativas como de almendra, almón o almendras, ajonjolín y otros productos sí. más, por, eso, por ese motivo. Igualmente con el ojo, si el ojo es una gallina de casa criada o de granja o ecológica, uno puede consumir tranquilamente los ojos. Ahora, si los ojos también están llenos de hormonas, entonces tratar de bajar la cantidad de alimentos, o sea, la cantidad de veces que yo comería en la semana. Hay personas que comen hasta 5, 6, 8 ojos por día, las que van al gimnasio, a la academia, ¿no? A la academia, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado de dónde provienen los ojos Si son ojos industrializados solamente pura hormona o son ovos ecológicos que aún se han criado en granjas con alimento, alimento natural. Esa es la diferencia. ¿Por qué no deberíamos consumir estos alimentos, y por qué se si podíamos consumir, de dónde proviene. Oh, só un poquito más la cuestión de los ovos, la salmonella, a salmonela, que es algo que tem dentro del ovo, dice que es aquilo que fez mal, si el ovo no for bien cocido, no for bien frito, pero aquí en Japón se come ovo cru, se bate en no los ojos o parecida, me misoshiro en la sopa y toma, ¿y e, e ahí? Lo que pasa es que el sistema de Japón, de sanidad, los ojos no tienen salmonella, ya lo investigué, ya lo estudié, hice dos cursos de nutrición, dos años aquí en Japón, estudié nutrición aquí en Japón, ah, Ojo de no, salmonella, no tiene, come ojo crudo, es la diferencia, sí. en Sudamérica, sí. En Perú, no sé si en Brasil, el control de calidad es diferente. Entonces nuestros ovos, al menos en mi país, sí hay salmonella. Por eso allá se recomienda cocinar los ovos. Esa es la diferencia. no sabía, no. Muy bueno. Doutora, é, carboidrato, glúten, agrotóxico, alimento transgénico, conservante, aromatizante, Colorante, o qué que eso causa dentro do organismo humano, ya que no son nada, nenhum deles naturais, tudo fabricado? Lo primero que va a acontecer en una persona que está grávida eh, puede tener problemas en el bebé, genéticas genéticas si la persona viene consumiendo toda una vida y en gran cantidad de estos alimentos no saludables, los genes cada vez se están haciendo más débiles, con un sistema inmunológico más débiles, con más deformaciones en la genética. Es por eso que cada día nosotros vemos más enfermedades, nuevas enfermedades y gente joven, crianzas con enfermedades que nunca se vio. Por ejemplo, yo lo que veo actualmente en mi consultorio, niños pequeños con diabetes, niños pequeños con alergia de piel, niños pequeños con obesidad, niños pequeños con problemas de ansiedad, niños problemas con problemas mentales, que no es lineal en la parapsicología. Pero cada vez tenemos más enfermedades. ¿Y por qué? Todo esto tiene, porque estamos consumiendo productos transgénicos, productos, con, eh, productos que... Son con grasas saturadas que le llamamos comida chatarra en español, o puede ser comida, eh, eh, le dicen fast food en inglés, todos estos alimentos sí, no sí. saludables con el tiempo estamos deformando nuestro ADN de nuestro cuerpo y esto se va a ver cada día empeorando más. Si ahora vemos de adolescentes y niños con deformaciones o enfermedades nuevas, con, la, con el tiempo nuestros bebés nacerán no ya con muchas enfermedades. Entonces, esto es para tomar conciencia de tratar de, por lo menos, si como algunas veces comidas fast food, también agregar alimentos saludables a mi alimentación, para que por lo menos haga un balance. Porque es difícil en esta sociedad, en, en estos tiempos, estos años, todo el mundo, donde vaya, donde uno va, va a encontrar fast food. Es difícil, es difícil comer comida de casa, especialmente en Japón. Las personas trabajan todo el día, no tienen tiempo para cocinar. Salen del trabajo y van a comprar un momento o van a comprar un McDonald's, fast food, hamburguesas, comida rápida, porque es así, y no solo Japón, no. Estados Unidos, no nuestros países, Sudamérica, a nivel mundial. ¿Pero qué podemos hacer entonces? Lo que yo siempre recomiendo. Ok, si hay veces que no tienes tiempo y ya comes ese tipo de alimentos, pero por lo menos de segunda, a sexta, por lo menos trata de poner alimentos saludables a tu mesa, alimentos buenos que te ayuden a poder equilibrar e fazer um balanço em nossa saúde. Não sei se respondi, se Responde, Respondeu, respondeu. Tanto que já vem uma outra pergunta encaixada essa daí. Muito bem. O que devemos fazer, então, para evitar as doenças com predisposição a desenvolver câncer, diabetes, colesterol e tantos outros males? ¿Sería se tornar un vegetariano, un vegano o ninguno de esos ahí? Simplemente se alimentar correctamente. Eh, yo siempre, yo uh, a mí me gusta la vida saludable y siempre tengo esta pregunta que me hacen: ¿Será bueno que yo tenga que serme vegano? Esa decisión es personal porque ser vegano es muy bueno, realmente es bueno, pero hay que tener un profesional que le pueda guiar hasta que la persona aprenda a manejar muy bien la proteína y el hierro de nuestro cuerpo. Así los alimentos que un vegano va a tener deficiencia siempre, si no investiga, si no estudia y si no le ayuda al comienzo un profesional, para no ocasionar desnutrición y problemas en un futuro. Ahora, si la persona decide no ser vegetariano, está muy bien, pero puede ser una persona que sea que como pescado, ovos, eh, frango, puede ser, no hay ningún problema, pero a esa alimentación con carne se puede incluir alimentos saludables, siempre forzando las verduras, un, un suco de verduras, tal vez en, en jejum, puede ser mucha ensalada, consumir omega 3, tomar mucha agua, cuando uno acorda, tomar agua con limón, tal vez para ayudar a limpiar el fígado. Entonces, si comenzamos a usar herramientas naturales y alimentos saludables, también este grupo que consume carne puede tener una vida saludable haciendo ejercicios y cuidándose también. No, no necesariamente tiene que una persona ser vegana. Si es vegana, como repito, Perfecto, pero tiene que ir acompañado de investigación, de alguien que le enseñe. Si quiere ser de grupo carnívoro, también no está mal, pero siempre teniendo eh, alimentos saludables que acompañen a este otro grupo. Entonces, para ambos grupos no hay problema, para mí no podemos ni a uno ni al otro, porque en, esta, en este mundo nosotros somos libres para decidir de nuestra alimentación. Pero también tenemos que cuidarnos. No es ah, ok, yo solamente voy a comer carne y nada más. No. si He decidido de este grupo poner ejercicios, consumo de agua, siempre hacerme un chequeo médico para ver cómo estoy avanzando en mi salud. Entonces hay que tener todas este, estas indicaciones que le doy, pero ambos grupos yo estoy de acuerdo con las personas que quieran decidir. ¿Mm? Muito bem. Encaixando essa pergunta, doutora, é, eu conheço tanto vegano quanto vegetariano que não comem carne, fazem bastante restrição a alimentos é, de, de vários, né, de, dessa origem, mas que fumam e que bebem. A doutora nutricionista, qual é a consequência de ingerir no organismo o cigarro y el alcohol. ¿y cuál es la consecuencia? Nosotros sabemos que el cigarro, las toxinas, primero van a purificar nuestras arterias, nuestras venas, nos vamos a intoxicar nuestra sangre, nuestra piel, específicamente nuestros pulmones, que con el tiempo de seguro que terminamos con un cáncer en el pulmón, no hay de otra manera. Entonces, el alcohol igualmente, el alcohol nos intoxica nuestra sangre, perjudica nuestro fígado, terminaremos con un cáncer en el fígado cuando las personas consumen continuamente alcohol. Entonces, no solamente eso, sino que el alcohol y el tabaco producen ansiedad en nuestro cuerpo. Cuando la persona está muy ansiosa, también tiene que ver con nuestro comportamiento y nuestra forma de ser porque la persona que está ansiosa por cigarro o alcohol o incluso drogas pierden el control pierden el control de las emociones y muchas veces tienen las brigas y los problemas por ese tipo de adicciones entonces no solamente nos destruye como personas en nuestras emociones en nuestra parte mental sino también que destruye nuestro cuerpo y e nuestra salud entonces yo recomiendo, tal vez muchas personas que tengo como pacientes y me dicen que toman todos los días un bote o dos botellas de alcohol para poder conseguir dormir. Entonces, aquí les digo, por favor, traten de reducir el mínimo, porque no se dan cuenta ahora, pero con los años van a terminar un cáncer al fígado, al páncreas, problemas mentales, problemas emocionales. Entonces, está relacionado todos el enfermedades, especialmente con estos tipos de eh, vícios que tenemos, o que se tienen las personas. Eh, nós tenemos aquí, eh, no Japão em específico, muchos combines. ¿Qué que es o combine? Son lojas de conveniência que vendem alimentos rápidos. Né? Ou seja, a gente precisa fazer o lanche Então, nós vamos no, na loja de conveniência, falaria assim no Brasil, mas aqui é combine, né? Comprar o bentô, porque a gente não tem tempo, então vai lá e compra coisa pronta, coisa rápida, com maionese, é, e todas as coisas. É, qual a avaliação que a doutora faz da alimentação que as pessoas têm aqui na mente, que tudo no Japão é saudável, porque o japonês em si ela é saudável, mas a vida do... do, do Vamos falar do dia a dia, do, da pessoa que trabalha na fábrica, é, não, não é bem assim, é corrida, a pessoa não tem tempo de mastigar, é 40 minutos para comer, escovar o dente voltar para a sessão. Né? Ah, o que, que a doutora fala da do, forma de alimentação do, do, do, do japonês em si, mas do estrangeiro aqui no Japão, quando ele não se adapta... É, eu não consigo comer comida japonesa, então vou lá no fast food, que é mais rápido, eu vou no combine, que é mais rápido, e eu consigo comer. Eu, por exemplo, comprei três pão, tipo, desculpa o termo, porcaria, coisa lá dentro. Eu sei que isso não é saudável, mas eu não adianta eu falar. O que, que a doutora fala? Ok. antigamente Japão era um país que não se comia, eu que 100% comia saudável. as japonesas Cocinaban en casa. Ahora, actualmente, las mujeres a partir de 25 años para el barrio ya no cocina Japonesa ya no cocina. Es como en Sudamérica y como en Europa y América, que ya se dedican a trabajar el 100% y compran comida hecha, fecha, en un evento en un convini. Ha mudado, ha cambiado mucho las generaciones de este país, lamentablemente. Pero, ¿en Japón sí existe comida saludable? Sí. Ahora, lamentablemente, los jóvenes japoneses, yo observo que ya no comen tan saludablemente como los japoneses, digamos, de años anteriores. Entonces, sí, ha mudado un poco, pero aún Japón te da las alternativas de comida saludable. Si uno va a un supermercado, supa japonés, va a encontrar una gran variedad de alimentos. Sí, hay mucho fast food en Japón, lo no hay. Hay mucha comida no saludable, lo no hay. Pero también tenemos la alternativa para los extranjeros comer comida saludable y barata como el nató, como el tofu, como las algas, kimchi, que es muy barato, muy ácido, que es barato y saludable. Pero... Los extranjeros, cuando ingresan o entran a Japón, al comienzo sufren porque no están acostumbrados a la alimentación japonesa. Dos, porque el ritmo de vida de Japón es diferente a Sudamérica. Aquí la gente tiene que cortar muy temprano para salir a trabajar muchas veces llegan muy tarde a las casas y no hay tiempo para cocinar como se hace en Sudamérica. Entonces, he observado que las personas no comen bien un onigiri, un osham, un tan con café, un pollo, un frango frito con arroz, o patatas fritas con una carne. ¿Sí? Eso es lo común denominador que he observado cuando hago la evaluación nutricional mis pacientes extranjeros que moran aquí en Japón, no comen café de mañana. El 90% no come café de mañana. Solo, ¿eh? algunos un café. Pero el café, sí. cero nutrientes. No hay vitaminas. O un pan con dulce, una mermelada por ahí. O algo que es como casi, pero que no hay vitaminas. Entonces, los extranjeros que moramos aquí en Japón, los que yo he percibido, que vienen a la consulta, veo que no tienen una buena alimentación saludable. Y es mi trabajo que yo estoy haciendo ahora. Es por eso que estoy tratando, por medio de mi página, que tengo una página en Facebook, de subir algunos ensaladitas, productos, jugos nutritivos. Estoy comenzando a trabajar con la comunidad latina, dando información de comida saludable, porque estoy viendo que las personas solo se dedican a trabajar y no toman en cuenta la salud de, la, de, la salud de uno mismo. ¿De qué nos sirve trabajar tanto, juntar dinero, si al final vamos a terminar enfermos en un hospital? Y muchas personas, estoy observando en este año, he conocido ya como 5 o 6 personas Diagnosticadas con cáncer por no comer a las horas, por tomar mucho alcohol, algunos por fumar, porque en Japón la gente mucho fuma. fuma mucho, Japón fuma mucho, el Chancellor viene y también comienza a fumar, a fumar mucho. Entonces, eso estoy viendo: cáncer de pulmón, cáncer de fígado, cáncer de estómago, por comer muchos al alimentos, eh, chatarras, alimentos pachos. Entonces, realmente quiero, eh, por medio de este video, para las personas que estén viendo, hacer una invitación de tratar de bajar el consumo de estos alimentos. No les digo que no coman, pero tratar de bajar el consumo de estos alimentos y que tomemos más conciencia de nuestra alimentación. Muy bien tá respondida as perguntas. Doutora, é, eu varia de ficar pelo menos mais três dias falando de várias coisas, mas a gente não tem esse tempo, né? A doutora tem os compromissos. Então, eu quero, assim, é, já de antemão, agradecer a audiência que nós estamos tendo, é, ao tempo que a doutora dispôs de estar falando, nos orientando, é, alertando, né? Falando da diferença, né? Que muitas vezes a gente... É, quer facilitar a vida com a correria do dia a dia e acaba se prejudicando para poder ganhar mais e em né vamos falar do dinheiro daqui, mas enfim, e a gente sabe que nem tudo é dinheiro, né? saúde custa caro, mas ela começa com o hábito de se alimentar. Come de tudo hoje amanhã você não vai poder comer nada. É. Então, eu mais uma vez, eu quero agradecer por esse momento que nós estamos tendo e nós estamos encaminhando, doutora, para o nosso o, é, final, a nossa, vamos falar do nosso bate-papo, já agradecendo a doutora é, que está participando, que está nos dando essa, essa é, credibilidade, de estar falando conosco, essa consulta que é uma consulta, né? Vamos falar assim, é, e dizer que por, gostei que a doutora voltasse mais vezes para falar mais, que tem muito mais a falar, né? É, então, eu gostaria de que a doutora falasse qual, Como é que nós chegamos até a doutora pelas redes sociais né? A doutora está em guma, mas eu gostaria que a doutora falasse Olha, me acha ação Quais são os caminhos para encontrar a doutora Yuriko Nakayo? Muito fácil, muito fácil Por Facebook, me podem buscar com o meu próprio nome Que aí está escrito como Yuriko Nakayo mi nombre es el nombre que en mi, mi página fácilmente. Y también voy a dejar mi número telefónico, que si después eh, vamos a colocarlo ahí, al 070 sí. 04 044810 Vamos a colocarlo después ahí y entonces compartir para las personas pueden ligarme porque yo paso consultas, no solo presencial, presencial aquí en el consultorio, también hago día online, ¿no? Entonces, estoy para seguirles, no importa de qué país seas, eh, pues bienvenido eres, eh, trataré tratar de ayudarte y darte la información que necesitas para poder tener una vida más saludable. Muy bien. Doctora, antes de a gente encerrar, nós tenemos un hábito del programa, que es hacer tres preguntas. Finais. são perguntas que a resposta tem que ser é, não vou falar rápida mas é uma resposta que cerrada né Já. sim pensado muito pronto sim Já. ok sim pode. sim a okay. primeira a primeira pergunta que eu gostaria de fazer eu para a doutora sim, não. Só digo, sim, não, não, não não não não não não pode responder Ela na índia, só não pode estender ela, né? Tipo, é, eu vou falar algo e a doutora fala o que representa para a doutora isso que eu vou perguntar. Ah, perfeito. Então, a primeira, a primeira pergunta. O que é para a doutora um sonho? Para mim, qual é o sonho que eu tenho? Eu sou a cristiana. Y el sueño que yo tengo es algún día poder encontrarme con Jesús. Quiero encontrarme con Él. Ese es el sueño que yo tengo. Como persona y cristiana. Persona. Ese es mi sueño. Muito bien. A segunda va de encontro con Jesus, viu? Vamos lá. Adora o Señor teu Dios. Y e o bien dirá. E bendiga ao pão da tua casa. É, não se aparte de você, ou melhor, perdão, e se aparte de você toda a enfermidade. Êxodo 23, 25. O que representa esse texto para a doutora? Êxodo 23, 25. É, o senhor disse que se nós é, temos uma confiança em ele, o senhor sempre vai cuidar y bendecir sus hijos. Pero a veces las personas piensan que bendecir es darte un carro, una casa, un buen trabajo. Dios bendice de esas maneras, pero no siempre son cosas materiales. La bendición que él habla es, es que nunca dejará a sus hijos con un pan. Siempre cuidará del pan físico y también del pan espiritual, de la vida espiritual de uno. Dios cuidará de que en tu casa nunca te falte un plato de comida. Dios siempre cuidará de ti. No siempre van a ser grandezas, pero las bendiciones son que tendrás paz en tu corazón, que tendrás la vida, que tendrás la oportunidad de que tus hijos, tus padres estén contigo ahora. Entonces, esas dichas de tener la vida y la salud de un hijo, una hija, el, el esposo, la esposa, la mamá. Es la bendición más grande que podemos recibir de Dios. Las bendiciones pueden ser materiales. ¡Amén! ¡Qué bien! Pero no lo más importante. La bendición que te quiere dar Dios es una bendición espiritual que te va a dar paz, te va a dar tranquilidad, te va a dar seguridad en esta tierra que hay tanta maldad, que hay tanta envidia, que hay tantos problemas que a veces muchas personas quitan la vida porque no pueden soportar los problemas pero Dios te quiere dar seguridad, te quiere dar la bendición, te quiere dar esa paz, esa tranquilidad para poder salir de ese problema, entonces ese es más o menos el texto a lo que Dios te quiere decir en este texto mencionado Muy bien tercera y última pregunta Qual recado, qual mensagem a doutora Yuriko Nakayo deixa hoje para daqui 30 anos para Yuriko Nakayo ver e ouvir? Que mensagem você deixaria para Yuriko Nakayo? A mensagem que eu deixaria para mim, para mim mesma. Sim. Daqui 30 anos. Si yo me dejo un mensaje ahorita y aquí a tres años me escucharía, eh, yo me, me diría a mí misma, Yuriko, esfuérzate en compartir a las personas que no saben acerca de cómo cuidar su vida, su salud, no solamente la salud física, sino también la salud espiritual y emocional, porque eso es completo en la persona. Porque yo puedo tener incluso una buena salud, Funciona mi cuerpo muy bien. No puedo tener enfermedades, pero vivo deprimida, triste, llorando. Vivo pensando que no hay más luz en esta vida. Vivo pensando que el problema se acabó para mí. No tengo una esperanza, pero si yo tengo la salud física, pero también tengo el conocimiento de que existe un Dios que me puede guiar, que me puede ayudar en el problema difícil, que con él voy a salir adelante, entonces estoy más completa. Entonces, mi, si yo me pongo un mensaje, yo diría, esfuerzate te dedico por compartir el mensaje de salud para que otras personas cuiden su salud, salud física, y también darles este el mensaje espiritual para que puedan ser llenados de paz, de amor, de seguridad, y que puedan confiar en Dios para poder, poder eh, enfrentar los problemas que en esta vida viene y también decirles, Em Muito bem, é esse é o recado que a doutora Yuriko Nakaio deixa para daqui 30, 50, 100 anos. A Yuriko Nakaio ouvir. Agora eu gostaria, para nós encerrarmos esse nosso bate-papo, que mensagem a doutora Yuriko Nakaio deixa da parte de Deus para todos que vão ouvir em qualquer parte desse mundo? Yo creo que Dios le gustaría que las personas cada día te dediquen un poco más de tiempo para buscar. A veces nos afanamos por estudiar, hacer una carrera, un estudio, una maestría, un doctorado, o trabajar mucho, o dedicarnos solamente a salir a pasear, que no está mal, que nos esquecemos de Dios y solo buscamos en momentos difíciles. Yo creo que Dios gustaría que nosotros comencemos a procurar más a Él e integrarlo más en nuestra vida personal y en nuestra vida familiar. Que podamos enseñar a nuestros hijos el amor de Dios, especialmente aquí en Japón, que es un país que no acredita en Dios, que crea en Buda y en otras religiones más, que no existe Dios aquí. Yo creo que nosotros como país podemos mostrar y enseñar que existe un Dios que nos ama y que siempre va a estar con nosotros. Yo creo que eso sería lo que Dios quisiera, que nosotros mostráramos a nuestros hijos, a las personas que viven en este país, que existe alguien que sí nos ama y que está pendiente de nosotros. Muy bien. E assim, então, nós vamos agradecer mais uma vez a doutora Yuri Kunakaio por esse tempo preciosíssimo, a atenção, é, espero que a gente possa falar mais vezes, essa atenção maravilhosa ao público do painel atual, e acredito que em breve a gente se fale. Doutora, muito obrigado, é, que Deus te bendiga, a tu, a tua família, a tua casa, e que tudo de bom lhe alcance. Igualmente, Claudio, mucho obrigado por invitarme, convidarme a esta entrevista y e que Dios abençoe esta vida, le posee su familia y de las e personas que están mirando este material, este video porque lo que tú haces realmente, haces muy buen contenido de todas las áreas que todas las personas pueden aprender de muchos conocimientos en em general. Así que que te bendiga el Señor a ti y a todas las personas que están mirando este material, este vídeo. Muchas gracias y hasta Muchísimas. la próxima. Hasta la próxima. Bien.